Bueno, mi nombre es Alejandra López, eh, soy productora de cine y televisión y artista formadora. Enseño también talleres de producción audiovisual a niños y adultos. Eh, vivo en Madrid, con Cundinamarca. ¿De dónde soy? Bueno, estoy como en esa búsqueda. Eh, digamos que parte de mi familia es de Boyacá, la otra es de como, límites de Santander y Llanos. Eh, pero mi cabello viene por parte de mi papá, que es toda la familia boyacense, así súper blancos, cabello liso, ojo claro. Eh, entonces estoy en la búsqueda, la duda ha surgido los últimos meses, precisamente porque todo el mundo te asocia como que por tu cabello o el color de piel o por cómo luces, vienes de un punto en específico, eh, entonces como que ha surgido mucho esa duda y estoy en esa búsqueda.